Comenzamos, nos acaban de dejar con los autocares. Nos acaban de dejar los autocares. No he grabado antes porque estábamos ya dentro de ahí. Ya grabó fuera. Pues aquí estamos. Ahora vamos a recogemos el dorsal. café para vosotros? Es que hay que tenerlo todo. Mucha gente ya lo tiene. Yo es que he llegado un poquito de culo para los que seguir a marcar. No nos tampoco por ello. Tursales. parece que te que estiguin en odio y res. Amics, amigues, amigas comentan que el primer classificat de la distancia ultra hasta rebaixant en 45 minutos al crono de anterior edición. Y eso que, este año, hemos tomado un bucle de 5 kilómetros entre el centro de María de Mollerra y el centro de San Martín de Mollerra, justamente a la osada de Caixinestad. Amigues, el primer corredor es a Sanispa de Vallalta y en preu el podrán arribar. No sé si funciona, Sí, si a nuestros participantes, a los meus romans, a os natos, a todos, a todos, a todos, a a todos, a todos, a todos, a a bueno, no. Nos faltan 8 minutos, aquí hay un poquito más de silencio, nos faltan ocho minutos para la salida, y llevamos ya todo perfecto, los geles, eh, un pañuelo para limpiar la cámara, los orejones las tónicas, todo cargado, todo preparado en principio voy a rellenar en el en el 22 Al culo que es donde va a llegar, en el 12 creo que no, el 23,7, perdón en el 12 no creo que necesite llenar porque voy a, ya llevo todo a tope. bueno pues nada, a ver dónde nos colocamos, ya empiezan los nervios los nervios ¿Salemos para acá o para allá? No, no creo que salimos ya, para acá. Allí para acá. Vamos a saludarte, que este sí que corre, este sí que corre. Este, sí que corre, este no, no tiene problema. Bueno, y la gente calentando. Voy a calentar, voy a calentar un poquito. He calentado una, una risita ahí un poco, pero es verdad que se me olvidaba. de calentar un segundo, un minutillo. Que todavía, que sobre todo por lesiones, más que por, por velocidad, ni nivel ni nada, por lesiones. Para que empecemos calentando un poquito y poco a poco y no, no, no metamos al cuerpo mucha caña de golpe. ¡Seguimos! Vamos a grabar a la primera chica, creo. Primera chica. Bueno, eh, me han mirado la clasificación y parece que de los Masters, de los Masters del Universo, que es mi categoría, eh, parece que soy el primero. Si no hay error, primero de máster de mi categoría. Eh, vamos a coger un poquito de, de comida, que además tienen comida vegana, así que vamos a reponernos un poquito y ya está. A ver luego cuando haga la entrega de premio, pues en principio, si todo va bien, me subiría a podio de mi categoría, ¿vale? ¡Seguimos! Cruzau, 74. Goñador, que te está de la mesa aprobada. Line 2017. Primero de la ultra. Primero de la ultra. Miguel Ángel González, Cruzau, 74. Ah, Miguel Ángel González, ya me suena, me suena. Miguel Ángel González, sí me suena. Y de segundo cano. Aquí también no. puede ser o Este es tu amigo de la, la música. En calla, ha ido? Vamos a grabar a, a tres amigos que hemos corrido juntos. Nosotros dos. Y él ha hecho la, pues, he la, la trail el primero, ¿no? Primero, ¿Sí? la traigo, ¿no? ¿Sí? No, no. que... no, corta, corta, corta, estás ¿no? de broma, ves qué le digo, estás de broma o es verdad, yo qué sé, yo No, ah, no. no, eh, Aquí un... el era este es el que llevaba la ¿Lo Luego la, la música. La revisa, este es de la música. no, no, ¿No? Ah, ah, ¿no? Ah, DJ, sí. no. no de DJ. No me conocían, eh, no me conocían. Nos vemos el RT. Oye, eh, aparte del canal es y un y crack, El tío sube como una cabra. Hoy no me ha, eh? no ha ido mal, hoy no me ha ido mal, hoy me ha ido bastante. Sorao, Sorao. de la Sicilia. Va, ahora buena. Estamos en distancia hal. De Bibiana del Sau, chichoras 32 minutos, 11 segundos. Ganadora de la categoría Senior Famarina Absoluta. Claro que si es de para la Lorena Ramos y para la Festividad del Sau. Muchas, muchas felicidades. Congratulations por el país. Y ahora saludo a la atención. Categoría Master Masculine absoluto En tercera posición, Tursal Dos y Jordi González Bello. Jordi González Bello, tercer clasificado, distancia cal, categoría Master Masculine. Ahora sí, tú al Jordi ya viene correcto, guay, guay, que se va a sobrar no que tío, Líga, sí, sí, de los sí, sí, pasiga! ¡Que, que no va. Jordi, ya el zona de body. podio. A continuación, enumeraremos el de esta categoría Master, Máster Dursal. 3695 con un crono de 5 horas 31 minutos 20 segundos. Francesc San Juan Toscano. Francesc San Juan Toscano Segundo clasificado en esta categoría gale, Master en Hascuri. Ya también tiene acción en y también un otro que Parcora. Casañiro que Aquí Aquí está Armilla, y realmente esta materia que la querida nomás algo no, clasificada la categoría Master masculina Absolute. Y ahora sí, para mí es un honor anomenar a un de esta categoría que es un hombre que es desvió que está Fonica, un que el es el Top Pusatras, otro más diferentes canales de internet como YouTube, RT3 Dursal 26, 36 Primer classificado de esta categoría más masculino! ¡Angel Caro Ortega! Un dos grandes dos que Danilo y que por no es talla ¡De Chile, no dos priva de el que vol a las diferentes Biblo Sport, de esta manera, y a Di que siguiera, que a no, lo Seguidamente frente al fren, a la categoría de subtín, absoluta, masculina, atención, porque también es un gusto para mí cantar limoni a una de las bestias del la un nano que escribe las páginas de gloria de otra islámica, un añadido categoría subtín, masculina, para que está a otra no suporta está un paso para a Girazú de Salambo, a Calatlanca, de a de Mujer, a Aquí de de esta categoría. Girazú a Girazú de Salambo, de a a half participar cada cuatro horas, 35 minutos y seis segundos. Dorsal, 356. Segunda posición por Tony Pires. Tony Pires, segundo tres ubicados, ya lo tenemos Dirigirse a las escalas que traerán a la gloria de detectación en segunda posición. Y para último, resta el en esta a absoluto de esta categoría, Batalán, masculino con a una marca de 4 horas, 29 minutos, 55 segundos, Cursao, Cosés, Durante José Manuel, Umanes Fernández. José Manuel, Umanes Fernández. Por si alguien lo localiza o lo tiene. En si es plau. sesión, lao... Asaguento, saco los los kits, caelets, que apónaz, manz, apánz, la física, la neutralidad, mans, la física, la física, la aquí a la zona calenta. física, que no, que aquí no està el José Manuel. Umanes, doncs, a días, la está la física, la física, de fer la física, la física, Clasificados, categoría de masculina, pro de todas maneras, un fuerte aplaudimiento. primer clasificat, José Manuel Umanes un fuerte aplaudimiento también para Tony Toni Pires y también para el, el corredor local Xavi Mora. Mora a todos tres, hasta aquí a esta ceremonia de llenamiento de premios y trofeos a la categoría y distancia hal Vamos a saludar a mi amigo, mi amigo, eh, mira, mi amigo, ¿qué pasa pequeño? Me ha saludado esta mañana cuando ha aparcado. Cuando ha aparcado, ¿qué pasa? Guapo. Cuando ha aparcado me ha saludado. Pero yo iba de culo, no me daba tiempo, no me daba tiempo porque iba me aparcado corriendo ahí y me iba volando ya, que no llegaba, que tenía un oscuro no total. El pobre me ha saludado, me ha dicho, guau, wow, guau, wow", bueno, me ha hecho su. ¡Hola, guapo! ¿Qué te pasa? ¡Qué guapo! ¡Ay! Hostia que me toca con la nariz tiene presión presiona contra la alambrada bueno, pues nada, aquí tenemos al pequeñajo madre mía, eh bueno, chiqui, pues nada seguimos, vamos a recoger el coche, espero que siga ahí, espero que siga ahí, lo parqué en un sitio no era muy bueno, espero que siga ahí, está grande el colega, eh ya lo conozco ya de una vez que vinimos aquí y, y estaba durmiendo y viene a saludar a la gente muy bueno, muy bueno ¿Eh? fijaros, qué, qué grande que es, eh grande que es. Venga. Hasta la próxima, pequeño. Hasta la próxima carrera que venga por aquí. ¿Vale? Hasta la próxima.